Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián rosa el fundador de la logia Luciferina, Semilla de Luz Universal. Muchísimas personas me han preguntado, Víctor, ¿qué estás haciendo en esa cuarentena? Víctor, ¿a ¿qué te dedicas a eso solo lo que me dedico, a contar dinero, a desresolvar los billetes? Eso es en lo que yo me entretengo en esa cuarentena. Y no solamente yo, todos mis seguidores, todos los luciferinos, los miembros de nuestra logia también hacen exactamente lo mismo. Aprovechamos... Para desempolvar el dinero, para arreglar nuestra caja menor, nuestra caja mayor. Eso es lo que hacemos los que estamos de este lado. Y ustedes ya están haciendo contando todavía monedas. Contando monedas para ir a comprar el pan. Ahí se van a quedar toda la vida. Los que estamos de este lado, los que pertenecen a nuestra logia, eso es lo que hacemos. Contamos dinero. Contamos dinero constantemente. Y a eso nos dedicamos en esta cuarentena. Si esa era lo que les preocupaba a muchos detractores. Y dicen, Víctor, te vas a morir de hambre, Víctor. Los detractores, los envidiosos, los que se la pasan cuestionando y calumniando, ahí los dejo con la boca callada, como siempre lo ha he hecho y como siempre me ha gustado hacerlo. Igual bueno, detractores siempre vamos a tener, porque estamos de este lado, las personas envidiosas no pueden ver cómo una persona triunfa, porque inmediatamente empiezan a atacarlo, los mediocres, los fracasados, ahí se van a quedar. Recuerden amigos, no respondo nada por redes sociales, no pueden contactar a aquellas personas interesadas en pertenecer a nuestra logia al Whatsapp, 315-630-4823 o al 320-696-2816 código de país más 57 repito, más 57 315-630-4823 en Colombia no respondan nada por, re por redes sociales si quieren pertenecer a nuestra logia deben adquirir su membresía optamos por eso ya que está muy lleno de curiosos y hicimos una depuración y ya únicamente aceptamos a los que estén, a los que tengan su membresía, a los que tengan su credencial, a los que quieran su membresía, poder estar en nuestra logia luciferina. Si quieres ser una persona de éxito, una persona triunfadora y no estar aguantando necesidades como la mayoría del mundo en este momento, tienes que estar de este lado. Lamentamos profundamente como seres humanos la situación por la que están pasando millones de personas en todo el mundo, pero nosotros vivimos una realidad muy diferente porque seguimos. Los preceptos y los mandatos de mi señor Lucifer. A él nos debemos y de él es nuestro sustento. Aquí lo puedo comprobar una vez más. Mi nombre es Víctor Benarroso. Atrévete ya, yo seguiré contando dinero. Una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Y mis luciferinos alrededor del mundo están haciendo exactamente lo mismo. Atrévete y déjate sorprender.